Bueno, entonces, como les recapitulando un poco, se eligió la plataforma Tienda Nube porque después de haber hecho el CIAR, de haber hecho sus estudios y definir que sobre esta plataforma se iban a montar las tiendas de los artesanos ganadores pasados, pues la idea obviamente es que en este ciclo los artesanos también se vinculen, se familiaricen con la plataforma que, sobre la cual se está trabajando y entregando los incentivos a los artesanos. Es una plataforma versátil que funciona a nivel de Latinoamérica, su origen es Argentina, sin embargo, está, digamos, ha crecido y se ha popularizado y ha vinculado también otras plataformas y de, digamos, a nivel de Colombia, esas cosas, para gestionar pagos y envíos. Hay más plataformas, tal vez al final miremos otras plataformas que hay que también ustedes pueden decidir y elegir qué plataforma es la nube. Nosotros vamos a hacer el proceso en cinco pasos básicos cada uno va a tener pues sus pasos internos como tal, pero pues vamos a empezar por un registro, poner nuestros datos, ¿cierto? Diseñar, cargar productos y configurar pagos y envíos. Entonces ese proceso lo vamos a hacer, en, digamos, ahora en esta charla. Entonces, como les comentaba Gabriela, pues la idea es entrar a tienda9.com. Eh, le damos acá a crear tienda online. Ya cuando entramos a esta pantalla, crear tienda en línea, vamos a crear, digamos, nuestra tienda. Entonces, primero ponemos nuestra, el nombre pues, de nuestra marca o negocio. Digamos, yo voy a poner acá misartesanías.com, así se llama eh, la, la, la, la página de ejemplo. Nuestro correo electrónico, precisamente, creo que fue lo de los primeros puntos y requisitos que dijimos, hay que tener un correo electrónico para crear nuestra tienda en línea. Entonces, pues, yo voy a poner acá el correo electrónico nuestro. pues La idea es que cada quien ponga ahí su correo electrónico. Sí. Sí. Sí. Sí. Obviamente... Eh... De hay que pues, retomamos y, y hablamos. Hay charlas de artesano digital que, digamos, nos habla de, digamos, en artesaníasdecolombia.tv, que nos hablaba precisamente de cómo crear una cuenta de correo electrónico, ¿cierto? Entonces, pues como siempre, la invitación es entrar en artesaníasdecolombia.tv y conocer las demás charlas de artesano digital. Bueno, ponemos nuestro, nuestro correo electrónico y una contraseña. Y le damos crear nuestra tienda. Entonces, pues en primera instancia pues, nos da una, una bienvenida a la tienda en línea, ¿cierto? Tienda 9 nos da una bienvenida. Y empezamos a hacer, el, a hacer el paso a paso de... Y empezamos a hacer el paso a paso, que realmente es una forma sencilla e intuitiva de, de, crear, la, de crear nuestra tienda en línea. Obviamente, ya, ya me día, digamos, después de, haber, después de haber hecho esto, y esto quiero recalcarlo, eh, tenemos, después de hacer el registro, tenemos un mes gratis, para crear y configurar nuestra tienda, para ver si nos, parece, si nos funciona, si nos parece interesante, si nos gusta. Es muy posible que no se generen ventas, eso lo vamos también a ver eh, ahorita al final, cómo, digamos, cómo hacer o qué estrategias implementar para generar ventas en la tienda. Sin, no obstante, pues es importante y es interesante aprovechar digamos este mes gratuito para aprender a manejar una plataforma que nos pueda ayudar a... a a potenciar las ventas de nuestro negocio. Entonces, bueno, eh, el siguiente paso, ya digamos de configuración, es poner nuestro nombre. Eh, estos datos son op opcionales, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, pero, pues, bueno, la idea es poder pues, integrar todos estos datos, ¿cierto? Eh, a la, a la, al registro de, en, en la plataforma, ¿cierto? Digamos, sus redes sociales, y eh, el, el enlace del Facebook y estas cosas, que los, vincularlos acá en la, en la plataforma. Y ya aquí la plataforma empieza precisamente a crear la tienda. Digamos, eh, voy a ir trabajando, vamos a ir tomando, digamos, cosas que ya hablamos sobre los requisitos y también retomando preguntas que nos hicieron. Digamos, una, digamos, eh, la, creo que fue Gladys o una muchacha que nos preguntó sobre la diferencia entre Wix y... y y Tienda Nube es precisamente esto. Estas plataformas en la nube nos llevan un paso a paso donde ya la plataforma hizo la configuración y creó y puso a andar nuestra Tienda Línea. No hay que hacer más pasos adicionales, sino que la plataforma como tal ya la puso a andar. De una forma sencilla, ya estamos en el panel de administración, de control. Ya podemos ver acá, digamos, que nos hablan de productos, de las ventas, de los clientes, del diseño, que ya vamos a entrar a mirar cada uno de, de, de, de estos pasos. Entonces, pues la idea es, de acuerdo a lo que planteamos acá en, en los cinco pasos para crear la tienda, ya nos registramos, ya ingresamos los datos del negocio, ahora vamos a empezar a diseñar, que es precisamente siguiendo el paso a paso que, que nos brinda la plataforma. Entonces, vamos a empezar a personalizar la tienda. Lo que primero que nos muestra es elegir una, una plantilla, un modelo para... Para crear nuestra tienda. Como vemos, tenemos diferentes plantillas. De hecho, yo lo, la, la plataforma como tal ya tiene des, desarrolladas plantillas para, para diferentes tipos de, de negocio, ¿no? Ropa, diseño, hay unas como, como de comida, bueno, diferentes cosas. Cada quien puede elegir la plata, o la plantilla más bien que sobre la cual quiera trabajar. Digamos, yo voy a elegir esta primavera. Entonces, le vamos a elegir este diseño. Y aquí ya la plataforma nos cargó el diseño y nos va guiando por el paso a paso. Hay que subir el logo ahora. Entonces, la idea es, pues, obviamente, tener nuestro logo ya a mano. Le damos subir el logo. Como les decía, es muy fácil, en este sentido es muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque, mira, digamos acá nos dice, bueno, aquí hay que cargar la imagen y ya nos está diciendo para quienes tienen conocimientos de diseño de qué medidas hay que diseñar el logo. Nuevamente, en artesanías.tv vamos, ya hay charlas sobre cómo crear, la, cómo crear el logo, cómo crear la marca, que nos habla de píxeles, que nos habla de diseño y de estas cosas. Y nos dice una imagen, digamos, de 300 por 130 píxeles. La vamos a, a cargar. Está bien. Ya. Entonces, seleccionamos la imagen que vamos a cargar. Digamos, aquí nosotros ya hemos creado un loguito. Descargamos nuestro logo ahí del de sitio web, ¿cierto? Le damos guardar. Ah, bueno, y la misma plataforma nos va preguntando, ya cargamos el logo, ¿para que sigue? Elijamos los colores para, para la tienda, le damos a elegir colores. Entonces, ¿qué hace? Digamos, algo interesante y bonito que hace la plataforma es que identifica los colores de, de nuestro logo, de nuestra marca. Entonces, si bien nos sugiere unos acá, también en la configuración avanzada nos dice colores de tu marca. Entonces, los colores principales que están vinculados al logo. Entonces, Digamos, la marca nuestra tenía el azul y el rojo. Entonces, aquí nos dice color principal, colores secundarios, color de fondo, color para los textos. Nosotros podemos, digamos, elegirlos de, de acá. Vamos a cambiar el color por este o cambiarlo por este. O si queremos, digamos, no, no nos gustan los que nos muestran acá, podemos decirle nuevo color y ya nos muestra una forma mucho más avanzada de seleccionar los colores por por el código, mover estas barritas y seleccionar el, el, el, código, el color que, que deseamos, ¿cierto? Pues yo voy a, me voy a quedar con este color para, para los colores de la, de la marca. Le damos guardar. Y ya aquí nos dice el tutorial precisamente que completamos la, nuestra primera tarea de personalización de la tienda. Eso no quiere decir que la personalización del sitio web llegó hasta ahí. Ya más adelante podemos nosotros hacer en la parte de diseño, otras configuraciones adicionales de tipos de letra y eso para darle una personalidad, digamos, más, más fuerte a, a, a la tienda, que también lo vamos a ver ahora. Por ahora estamos haciendo estos tres primeros pasos. Entonces, ahora entramos al paso de cargar los productos. Acá la plataforma ya nos sugiere que carguemos tres productos, ¿cierto? Entonces, vamos a cargar el primer producto. Acá nos manda la página de cargar el producto, entonces vamos a arrancar, va a cargar la foto del de nuestro producto. Entonces, vamos a empezar, digamos, por, por estas... Eh. Gaby, ¿hay alguna pregunta por el momento? Bueno, no, en el momento, pues tenemos muy poquitas preguntas, a ver, pero creo que no hemos llegado a esa opción, entonces, si quieres, la dejamos para más adelante y es eh, que si la, la tienda en Tienda Nube tiene la opción de pago contra entrega. Sin embargo, eh, le, le recomendamos pues, a todos nuestros asistentes que sigan el paso a paso que les está brindando César y que nos cuenten eh, cómo les está apareciendo el manejo de la página, si, están, si pueden cargar sus productos, eh, si pudieron ya crear la cuenta como tal. Listo. Listo, entonces vamos a cargarnos. Nosotros hicimos aquí una selección de productos pues para cargarlos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por por este. por este. Este, Seleccionamos nuestra foto, ¿cierto? Le ponemos el nombre. Entonces se llama ensayo, digamos, en ensayo, vamos a ponerle este violet ensayo de colores porque vamos a manejar diferentes colores acá. Entonces le pon, cargamos otra foto más. La idea es que siempre, esto sí es una sugerencia, no tener una solo foto por producto, sino tener dos o tres fotos, de, digamos, en diferentes ángulos y esas cosas que nos, precisamente que le ayuden al, al, al visitante, piensen mucho siempre en el visitante o en ustedes mismos cuando van a comprar algo, que quieren mirar por diferentes lados o dan, medírselo y todas esas cosas, entonces darle la opción al visitante de, de, también de conocer eso entonces, mira, vamos a cargar una verdecita eh, por ejemplo algo también importante aquí a resaltar es que esta foto por ejemplo de, de este sallo o este poncho eh, está sobre un maniquí entonces eso también habla de cómo mostrar nuestros productos ¿cierto? Vamos entendamos eso si ustedes van a una tienda de ropa generalmente se la muestran en un maniquí el pantalón puesto y esas cosas son cosas de mostrar el producto en uso y que realza eh, valores y, y cosas importantes del producto que ayudan a que el visitante decida su, sobre su compra. Vamos a, a cargar esta suerte. Mira, aquí ya cargamos tres fotos de, de, de nuestro producto. Le pusimos el, el, el, el nombre, ¿cierto? Ahora el precio. Como les comentábamos, eh, hay unas charlas ya de artesano digital de cómo ponerle precio a nuestros productos y este año vamos a reforzar eso con una nueva charla de ART y los invitamos a que estén muy pendientes para las charlas digamos de artesano digital de poner precio a nuestros productos, ahorita va, pues, va a poner un precio digamos que hay que tener en cuenta por encima les digo eh, las comisiones que ya vamos a ver más adelante cómo se perdió la conexión sí. ¿y la foto? la ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se fue ves? internet. Se fue el internet. Uh -huh. Pues venga, yo puedo aquí conectarme al mío. Y se te fue ya lo ¿no? vi. Pues no. está detenido, no escucho nada. Pero o entra con mi usuario institucional, cambio. Ahí está. Sí, con el institucional. Con poner el de Elizabeth. Como así tú. Pero, tú, la es, cualquiera. Uh -huh. Pero se cayó. Sí. Sí. Y acá yo tengo. Sí, ¿verdad? sí, lo tengo sí. en el celular, sí, pero pues me imagino que esto sí. consume un poco más. Si quieres, dame cada un segundito. Aquí yo intento abrir el micrófono a ver si me escuchan. ¿Será? Sí. sí. Bueno, pues conectemos. Hola, teléfono, ¿nos están ¿sí? escuchando? Bueno, les pedimos que por favor nos cuenten si nos están escuchando, ya que hemos tenido aquí una pequeña falla técnica. Uh -huh. Y ya en un segundo volvemos. Ahora sí me están escuchando. Listo, César, si quieres, puedes continuar mientras tanto. No, ya, ya. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ya que de la foto. Con el sí, sí, Dos segundos y ya continuamos con la práctica. Sí, ya se restableció. Sí, mira. Ya está. Gracias. Ya está. Listo. Listo, pedimos eh, disculpas por esta falla técnica, se había caído el internet. Son cosas que, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque la única forma en que la tienda, digamos, pueda aparecer cerrada es porque se cayó el internet o el servidor. El resto, eh, todo depende de nosotros para gestionar y tener una tienda eh, exitosa. Entonces, vamos a cargar el último producto. La última foto y listo, entonces estábamos, creo que estábamos hablando de, del precio de nuestros productos. Como les comentaba, los invitamos a este en este ciclo de charlas, vamos a reforzar el tema de cómo calcular el precio de un producto. Ya hemos tenido charlas en otro ciclo sobre, sobre este tema. Eh, hay que tener en cuenta eh, tres cosas básicas. La comisión, ¿cierto? Bueno, nuestros costos de producción que siempre están, las comisiones de pago y envío. Y, pues, los costos de tener una plataforma puede ser como Tienda Nube o Hosting, si tenemos una plataforma de código abierto o cualquier otra plataforma. Digamos, aquí bueno, vamos a ponerle un precio, digamos, de 100,000. Y, como nos preguntaban, el stock. ¿Para qué nos va a llevar el stock acá? La misma plataforma nos va a llevar a controlar ese stock en el momento de hacer una, de hacer una venta. Entonces, vamos a poner, digamos, que tenemos 10. ¿Qué sigue? Categorías. Esto es in, importante tener también manejarlo porque como vimos, digamos, por ejemplo, en, este, en Silvia tenemos unas categorías que están por tipo de producto, por colección. Si miramos, digamos, aquí en, en Agua y Panela tenemos, digamos, otras categorías que son por, también por tipo de productos, estos bolsos, ¿cierto? Y subcategorías para cada, para cada esto, que nos permiten tanto ordenarnos para nosotros como, para ustedes como artesanos, ordenar sus productos, ¿cierto? Tener una, una estructura ordenada y guiarle la navegación a, al usuario que está en nuestra tienda. Entonces, podemos, digamos, aquí vamos a agregarle una categoría a, este, a esta, entonces vamos a poner, vamos a poner categoría ropa. Ah, perdón, crearla. Entonces, ponemos, creamos la categoría ropa. Entonces, le damos aquí agregar. Ya no la puso acá. Y podemos de pronto crear una subcategoría para ropa, que puede ser eh, mujer, porque es un ensayo de mujer. Entonces, aquí, ah, bueno, no, no la está poniendo como principal, pero pues creemos esta categoría, agregar categoría. Con... Ya. Y listo. Con... Entonces, ya tenemos, digamos, dos categorías aquí creadas. Y variantes, este punto es interesante, ahorita lo voy a mirar por encima, ahorita después de crear los productos, vamos a volver a entrar a cada uno de los productos para ver otras opciones, vamos aquí a agregar variantes. Entonces, por ejemplo, subimos cuatro fotos, entonces una de las, digamos, tenemos diferentes propiedades para cargar, aquí tenemos color, talla, y podemos generar nuevas, por ejemplo, aquí estamos como, aquí nos sugiere una de las plataformas que son el color y la talla, pero, de pronto, dependiendo, obviamente, del, de, de, del oficio que ustedes trabajen, podemos encontrar otras categorías, como puede ser las materias primas, eh, puede, podemos tener eh, variantes como peso, por ejemplo, dimensiones, eh, que cambian, digamos, de acuerdo a eso. En este caso, vamos a, vamos a poner, digamos, talla, porque pues, estamos hablando de, de, de, unos, de unos años. Entonces, podemos, vamos a poner XS... L, XL, S. Bueno, vamos a poner las tallas de, de la esta. De la y vamos a ponerla, digamos, también por color. Ay, perdón, estamos en talle. La idea es una para cada, o sea, un, generar uno por cada variante. Entonces aquí le damos otra nueva propiedad. Es pues ahora que sí le vamos a dar color. Y vamos a darle las tres opciones de los colores que acá tenemos. Verde, azul, y púrpura, a que no aparecen los colores acá en esta selección que están podemos agregarlo acá por ejemplo entonces vamos a agregarle uno que sea eh, agua marina entonces como no aparece acá pues podemos ponerlo, crearlo nosotros mismos, Damos listo. y ya tenemos las dos variantes de color, ¿qué hace la plataforma? ya no nos pide el precio de uno solo acá, sino que intuye que tenemos diferentes variantes y que los precios pueden variar de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y también nuestro, nuestro stock puede variar de acuerdo a eso, como pasa en una tienda en física. Entonces, por ejemplo, de la XL verde, estoy, vamos a, a, a hacer un caso de uso, entonces de la XL verde tenemos 3, de la azul tenemos 2, de la púrpura tenemos 5 y... Y bueno, aquí como las pusimos todas, entonces vamos a poner acá, así, indistintamente en cada, en cada uno el stock que, te, que tenemos. Seis, siete. Esto es sobre todo para que entiendan la lógica, cómo funciona la plataforma para manejar nuestros productos y de la misma manera controlar nuestro stock y ayudarnos con las ventas y demás. Aquí, claro, nos está vinculando tanto la talla con los colores. Entonces, tenemos M verde, M azul. Precios de la misma manera. Entonces, por ejemplo, sí, dependiendo de la talla puede cambiar el precio, dependiendo del color. Esto, digamos, porque digamos esta, también se eligió esta plataforma muchas veces analizando el sector artesanal por estas variantes que nos ofrece. Eh, en este caso estamos hablando de ropa, pero si estamos hablando, digamos, de productos como encestería, que se trabajan diferentes fibras, que se trabajan, digamos, tenemos hasta limitantes en colores o nuevos colores, tener la posibilidad de generarlos y poderles dar, digamos, trabajar todo en ese sentido. Pues bueno, aquí vamos a, a meterle precio. <coughs> Estoy copiando y pegando lo que les decía, pues indistintamente, de, para avanzar con el, acá con el, con el tutorial, eh, le estoy dando el mismo precio a todo. Ya es criterio y en, y en la estrategia de cada uno de ustedes definir si los costos pueden variar de acuerdo a las tallas, colores y esas cosas, dependiendo de los procesos que ustedes trabajen, o si no tienen tantas variantes como las que generé yo en estos momentos. Y el peso, el peso es importante, sobre todo para poder después configurar el medio de envío. Como ustedes saben, eh, los envíos se manejan por peso, sobre todo eh, en esto. Entonces, es muy, muy importante conocer el precio, el peso de, de los artículos que nosotros trabajamos. Vamos a ponerle aquí en, en kilos. Entonces, digamos, vamos a decir, bueno, no es muy pesado esto, 0,1. Y así en general. <coughs> Claro, los pesos pueden ser aproximados y listo, bueno le damos publicar producto ya después de publicado vamos a cuando entremos a cada uno de los productos vamos a darnos cuenta que hay otras otras opciones más para, para configurar y el mismo tutorial del sitio nos dice, bueno ya hicimos, ya publicamos el primer producto la meta es publicar tres, entonces vamos a, a agregar el segundo producto a este no le vamos a meter tantas variantes vamos a cargar ahora Una mochila. No, es, esto es como un bolsito más bien guayu, ¿cierto? Ahí no, ya está, está un poquito lenta la plataforma. Eh, vamos a cargar, eh, vamos a cargar tres colores pues. vamos a ponerle acá, esta es, este es mochila guayufi. ¿sí? O es como más bien un bolso así. Sí, sí, sí, sí. Y verde. Entonces este el precio también. Estas es mochilas. Están y te vamos a decir que tenemos en, los stock, en los stock cinco mochilas. Ahora sí, categorías. Entonces, también agregamos una categoría que se llame mochilas. Crear nueva categoría, mochilas. Ya está, ya está creada la categoría. Listo. Y variantes. Aquí solo vamos a manejar la variante de color. Entonces, como cargamos verde, y azul y púrpura generamos esas categorías que ya están publicadas acá y de pronto vamos a decir que tenemos una de estas dos de esta y dos de esta precio puede ser el mismo para todas y el peso lo mismo el peso está dado en kilos entonces es importante tener eso en cuenta porque eh, al momento como la plataforma hace un cálculo entonces Sabemos que muchas cosas pesan menos gramos, menos de 100 gramos. Entonces, eh, calcular bien esos pesos y la conversión a kilos para eh, poner bien eh, el peso de nuestro producto. Publicamos y listo, vamos en el segundo. De hecho, pues mira, la plataforma pues, nos va de una manera amigable, nos va diciendo fácil, eh, felicitaciones, ya tienes tu segundo producto publicado, agreguemos el tercer producto. Es interesante esto porque la plataforma nos va poniendo metas para poder configurar y poner a andar bien nuestra tienda en línea. Y aquí vamos a publicar unos, unos aretes en plata y filigrana. Vamos a poner primero. Vamos a poner aquí aretes de filigrana. Cargamos el segundo. <coughs> vamos poniendo el precio mientras carga eh, vamos a ponerle a estos precios digamos ocho, 150 y que tenemos en stock eh, una unidad de cada uno por ejemplo generamos la categoría Eh, listo, variantes, de pronto en este no vamos a necesitar poner variantes eh, y le damos publicar entonces listo, ya tenemos cargados nuestros tres productos la, el segundo paso de la tarea ha completado